Hola, bienvenidos a esta sesión de la .NET eh, Conf, donde os vamos a contar cómo vivir en un mundo híbrido y, eh, y no morir en el intento con el desarrollo de soluciones y, y de Azure Arc y, y cómo gestionar pues, desde de, con Azure Arc toda esta infraestructura híbrida. Queríamos eh, agradecer a, a Plain Concepts por, su, por la organización del evento y, y darles las gracias también por, por invitarnos a participar y, y al resto de, de colaboradores. Y bueno, eh, me presento, yo soy Jorge Valenzuela, eh, soy Cloud Solution Architect de Microsoft y trabajo en la parte de, de infraestructura y de desarrollo de, de aplicaciones. Y tengo la suerte hoy de contar con mi compañero José Ángel Fernández. Hola, muy buenas. Al igual que Jorge, yo también soy Cloud Solution Architect y trabajo en el, en el mismo equipo, pues ayudando a nuestros clientes justo en todo lo que tiene que ver con aplicaciones en infraestructura. Si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta, abajo de, de nuestras fotos podéis encontrar nuestros handles de Twitter, así que no dudéis en lanzaros eh, a la red para que cualquier duda o cualquier pregunta que tengáis nos la hagáis llegar. Y dicho esto, pasamos ya a ver la, la presentación. ¿A qué nos, eh, ¿Por qué hemos presentado eh, o por qué nos gustaría comentar esta temática con vosotros a día de hoy y presentar a Pues al final lo que estamos viendo es que los requisitos eh, que nuestros clientes tienen a la hora de desplegar sus entornos para el desarrollo de aplicaciones, pues han ido evolucionando respecto a lo que era pues no hace tanto tiempo, uno, dos o tres años. La verdad es que la tecnología en este tiempo ha evolucionado eh, enormemente. Entonces, con estos nuevos requisitos, con estas nuevas eh, necesidades, eh, el principal problema que nos estamos encontrando es cómo empiezo a gobernar o cómo empiezo a gestionar esta disparidad de, de entornos en los cuales mis aplicaciones se están desplegando, ya sea pues, las que sigo manteniendo en on-premises, las que empiezo a desplegar en infraestructura cloud en servicios PaaS, o las que empiezo a contenerizar y ya no solo están pues, en una única nube como, como Azure, sino que empiezo a distribuirlas por múltiples lugares. No solo el problema es esta gestión, sino cómo nos aseguramos también de que nuestro modelo de seguridad, nuestro modelo de compliance, lo podemos extender de forma única a, a toda esta infraestructura. Que no tengamos que estar por cada uno de los proveedores o por cada una de las plataformas adaptándonos eh, y que eso al final sea, pues eh, lo que comentábamos antes, un infierno a la hora de hacer esa gestión. Y sobre todo, el tener estas nuevas capacidades es cómo puedo facilitar a mis desarrolladores para que, que las aprovechen, que innoven y construyan por encima de ellos. Pues si juntamos estas preguntas con lo que vemos en la parte inferior de las cientos de aplicaciones en múltiples plataformas, con una infraestructura bastante variada y con este, multi, este enfoque multicloud, pues nos encontramos con un, con un gran problema. ¿Cuáles son los retos que, que estamos viendo cuando pasamos a un entorno híbrido? Pues realmente lo podemos diferenciar en estos seis puntos que vemos aquí, que yo creo, Jorge, que son los que nos hemos encontrado más eh, en nuestro día a día. Sí. El primero es la complejidad, esa complejidad de cómo puedo tener un único panel de control en el cual me simplifique el saber en todo momento qué está sucediendo con mis servicios, eh, lo que diríamos ese panel de monetización, el panel de operaciones. Por otro lado, esa parte que comentábamos de compliance, que se complementa con la derecha, con la de regulación, de yo necesito adoptar esta tecnología pero necesito no tener problemas desde el punto de vista de seguridad o regulatorios pues debido de al mercado en el que me muevo pues que puedo tener unas consideraciones u otras. Por otro lado esta inconsistencia al final pues una máquina virtual en Azure no es lo mismo que una vi máquina virtual en VMware no es lo mismo que una máquina virtual en Hyper-V, cuando estoy trabajando con un servicio PAS de base de datos pues también tengo esas dificultades de de la inconsistencia en, en la gestión y, sin embargo, a mí lo que más me interesa es poder aprovechar pues, las capacidades que tienen mis propios equipos o las que tengo yo mismo para hacer esta gestión de forma efectiva. El legacy, la verdad es que en este caso, pues muchas veces es la carga que arrastramos y que fundamentalmente nos interesa irnos deshaciendo poco a poco de ella pero que a día de hoy no lo podemos hacer, seguimos necesitando mantenerla. Y una que, bueno, que esa es inherente a cuando estamos trabajando en, en entornos eh, distribuidos, que es la latencia. El cómo asegurar que yo puedo seguir ofreciendo mis aplicaciones cuando pues, las latencias a lo mejor son elevadas, cuando existe una pérdida de conectividad, pero yo quiero seguir teniendo disponibilidad de esta infraestructura o de estas capacidades. La verdad es que es un buen resumen, José pues, Ángel, sí, de, de lo que nos vamos encontrando en nuestro día a día, ¿verdad? Sí, la verdad, es que no creo que haya conversación que hablemos de modernización que no salga al menos alguna, alguna de ellas. Perdón. Por eso el enfoque que, o por eso la, eh, la aproximación que desde Microsoft estamos haciendo en este mundo híbrido es intentar favorecer desde Azure eh, la innovación en cualquier lugar. Y para eso es crítico, o nosotros vemos crítico, el poder tener un panel único de control que te permita. Eh, desde un único punto, el poder cubrir los seis eh, anteriores que comentábamos, sin necesidad de estar constantemente cambiando de paradigmas, de sistemas, etcétera, etcétera. Y ahí es donde entra ARC. ARC al final lo que se enfoca es en llevar los servicios de Azure desde el punto de vista de infraestructura a cualquier lugar, que ese plano de gestión que estamos acostumbrados lo podamos aplicar en cualquier sitio. Si necesitamos infraestructura propia, porque a lo mejor la del datacenter se nos queda ya antigua necesitamos aprovisionar algo específico, el cómo poder hacer esa modernización con lo que sería Azure Stack, el tener ese cachito de Azure directamente en, tu, en tus sistemas y al final no nos podemos olvidar de todo este movimiento eh, o de estas nuevas necesidades que surgen cuando hablamos de Edge, cuando hablamos de la aplicación de sistemas de inteligencia artificial en el Edge y las plataformas de IoT. Dicho esto, cuando hablamos de Azure Arc realmente vamos a ver hoy en la sesión que lo podemos diferenciar en dos aspectos. Este plano de gestión de Azure Arc por un lado nos enfocaremos a lo que es la infraestructura pura y dura ¿vale? en el cual cómo podemos habilitar eh, Arc en nuestros servidores eh, físicos, en nuestros servidores virtualizados en on-premises o en nuestros servidores que están en, en otros proveedores de, de cloud para de esta manera conseguir esa visibilidad única, el asegurarnos ese compliance aplicando las políticas de lo que consideramos necesario para protegernos desde el punto de vista de seguridad. Y al final, yo creo lo más importante, el que sea consistente. El que me da igual que sea una máquina Windows, una máquina Linux, que esté en mi infraestructura, esté en infraestructura un tercero, que la gestione Microsoft, que la gestione Amazon o que la gestione Google. Una vez que pasamos de esta capa de infraestructura fundamental, la siguiente pata en la que Azure Arc se centra es en proporcionar eh, servicios avanzados, lo que diríamos el poder llevarte el pas a cualquier lugar. Esas capacidades de servicios de Azure que estamos muy acostumbrados a utilizar pues como Azure SQL, Azure Postgres para nuestra plataforma de datos o la plataforma de Azure de Kubernetes eh, Service para también gestionar nuestros contenedores pues el ver cómo podemos con Azure App y con lo que hemos comentado anteriormente desplegar estos servicios en, en cualquier plataforma y poder seguir trabajando por encima de ellos. En este caso, yo creo que la pieza crítica es la parte de mantenernos siempre actualizados, el ser capaces de, igual que en Azure, mantenemos la infraestructura eh, sin preocuparnos por ella cuando trabajamos con un SQL de Server en a Service o cuando trabajamos con otros servicios, el poder introducir esta nueva metodología o esta nueva filosofía en nuestra propia plataforma. La verdad es que visto así, eh, a lo mejor queda muy, muy artificial, pero si pasamos a la, a la siguiente slide donde nos centramos en los casos de uso, yo creo que estos tres pilares eh, van a ser bastante clarificadores de cuál es la visión de Azure Arc y cuál es la estrategia que desde Microsoft estamos impulsando para tener este panel único de control. Y dicho esto nos vamos a cubrir o junto con Jorge vamos a ver tres escenarios concretos. Uno, muy enfocado a, a la primera parte que veíamos en la slide anterior de lo que es la infraestructura clásica y la gestión de la gobernanza y el compliance y los otros dos de la derecha más enfocados al mundo del desarrollo en el cual nos centraremos en la gestión y despliegue de sistemas basados en, en Kubernetes, de contenedores eh, basados en Kubernetes y por otro lado, eh, no podemos tener una aplicación eh, sin tener datos pues también el ver cómo esos servicios de datos podemos extenderlos desde Azure hacia otros eh, sistemas y gestionarlos de la misma manera. Yo creo que con esto tienes un reto ahí interesante, Jorge, para, para contarnos bueno. en, en los próximos 40 minutos. Pues muchas gracias, José Ángel, por esta introducción. Yo creo que, que ha quedado súper claro lo que podemos hacer con Azure Arc, eh, la utilidad que esto tiene para... para departamentos y las organizaciones que tienen que gestionar esos entornos híbridos como bien nos mostrabas con, con todas esas diferentes capas de aplicaciones de infraestructuras etcétera y vamos a ver si ahora conseguimos plasmar lo que, lo que nos has contado y, y verlo pues cómo aterrizaría esto en, en Azure y, y, y ver cómo, cómo podemos empezar a trabajar y, y que los compañeros que nos están viendo pues que realmente puedan empezar a, a verle la utilidad a, a ello ¿te parece? fenomenal. Pues nada, vamos a ello. Bueno, pues el primero, habéis visto los casos de los escenarios que nos presentaba José Ángel, ¿verdad? El primero era el de, el de cómo gestionar e inventariar todo ese parque de, de servidores que puedo tener en diferentes infraestructuras, pues eh, gestionarlo desde, desde un único punto central y además utilizar pues, las, las herramientas que utilizamos a día de hoy en, en Azure, ¿no? Que utilizan nuestros equipos en, en Azure. ¿Y cómo hacemos eso? Eh, bueno, pues eh, la verdad es que vais a ver que es un proceso bastante sencillo. Lo que os vamos a enseñar en la demo, básicamente, eh, vamos a hacer el onboarding de una máquina virtual que tenemos actualmente eh, ejecutándose en Google Cloud. Vamos a, a conectarnos a ella y la, la vamos a. Vamos a hacer el onboarding de esa máquina virtual en Azure. Eh, lo que vamos a ver es cómo. Eh, en el momento que hagamos el onboarding, lo que tenemos es una proyección de esa máquina virtual. Creada en, en Azure, ¿eh? con lo cual a partir de ahí, eh, para Azure Resource Manager, es un tipo de recurso más en el que ya cual, en el cual pues ya podemos eh, utilizar toda la capa de management que nos da RM y luego aparte pues, todos los servicios de, de plataforma. Eh, aquí en la demo lo que vamos a enseñaros es cómo dar de cómo hacer el onboarding de una sola máquina, pero claro, diréis. Eh, y, y si tengo 200 eh, máquinas virtuales, eh, ¿qué voy? ¿Una a una? No, pues eh, hay, hay opciones, ¿no? <risa> claro, vamos, se puede tirar ahí eh, la persona que tenga que darlas de alta toda la vida. No, lo que hacemos es, en vez de ir una a una, podemos crear un service principal con los, servi con lo, con los permisos necesarios para poder hacer un onboarding de, de servidores en Azure Arc y hacer que las máquinas eh, ejecuten un script que además eh, ellas mismas hagan el auto-onboarding en el portal de Azure. ¿Vale? Entonces... Más o menos contado un poco el escenario, vamos a ver cómo lo implementaríamos Bueno, pues muy sencillo Lo primero que empezamos es con el portal de Azure Que todos conocéis Bueno, pues nos vamos aquí a todos los servicios Y vamos a buscar por Azure Arc ¿Vale? Y aquí buscamos Azure Arc Este iconito, ¿vale? Lo veis aquí Fijaros que cuando pinchamos ya en este icono Lo que vemos es que ya tenemos aquí los tres escenarios Que nos comentaba José Ángel anteriormente el de añadir nuestra infraestructura, el de además desplegar eh, servicios de datos en cualquier sitio y eh, poder también dar desde aquí de ver cualquier recurso y luego dar de alta cualquier clúster de Kubernetes bueno, Entonces vamos a empezar con el primero que es el de añadir nuestra infraestructura Simplemente le damos a añadir, ¿vale? y nos vamos aquí a la parte de servidores Vale Fijaros que aquí ya directamente en el portal nos va a decir los prerequisitos que tenemos que cumplir Pues el, el típico es el tener acceso al puerto 443 para, para poder hacer a las APIs de, de forma segura eh, Nos dice también a qué URLs tenemos que, qué, qué URLs tenemos que incluir en nuestra whitelist para poder acceder desde la máquina Bueno, pues nos leemos los prerequisitos y nos vamos a la siguiente, la siguiente ventana ¿Y aquí que nos pide? Bueno, pues vemos que nos pide la suscripción donde queremos aterrizar este recurso, es decir, como sabéis en Azure al final eh, eh, podemos agregar a, a varios niveles, uno de ellos es el de, el de suscripción, pues bueno, vamos a hacer que este recurso cuelgue, por supuesto, primero de una suscripción. Lo siguiente que le vamos a decir es, oye, dentro de esta suscripción, ¿en qué grupo de recursos yo quiero que aterrice este, esta, esta máquina virtual? ¿Vale? Ya hemos creado uno. Eh, con objeto de esta demo que se llama .netconf 2020 vale, pues lo seleccionamos y lo siguiente que le vamos a decir es en qué región queremos que lo cree sobre todo aquí eh, el tema de la región es más para, para saber eh, lo podemos intentar mapear a, a, a una región geopolítica o podemos verlo como que oye, aquí al final solo se va a guardar los metadatos al final como sabéis todos los recursos en Azure tienen que estar eh, ligados a alguna región ¿Vale? Entonces, bueno, pues este sería el, el caso de que tenemos que decirle en qué región queremos desplegar este, este recurso. Y Esto puede ser útil si tenéis algún tipo de requisito de compliance para asegurarnos no solo, ¿no? de que la infraestructura de terceros está en un sitio, sino que todos los metadatos de gestión, pues aprovechar también eh, Azure para tenerlos en el, en el país o en la región correcta. Por ejemplo, José Ángel, pues es un muy buen caso de uso en el que puedes tener que determinar efectivamente una región u, u, u otra, uh -huh. ¿correcto? Y luego, por último, pues le especificamos el sistema operativo. Aquí, como veis, tenemos las dos opciones, ¿no? Sistemas operativos Windows y sistemas operativos eh, eh, Linux, ¿vale? Y lo siguiente que le pondré... Que... En cuanto a las versiones soportadas, sí. Jorge, ¿hay alguna restricción o algo a tener en cuenta de, bueno, de las versiones recomendadas? Claro, eh, realmente la documentación, bueno, como sabes, José Ángel, eh, normalmente vamos eh, actualizando nuestros servicios también eh, frecuentemente, pero a, a día de hoy y con, con la versión eh, GA que hemos anunciado hace unas pocas semanas para la parte de servidores, eh, para Windows la versión mínima que soportamos sería 2012R2. ¿Vale? Y de Linux, bueno, en principio soportamos todas las distribuciones y por poner un ejemplo, pues de las de la versión mínima de RHEL eh, soportada es la 7. Es la, la ¿Vale? Pero vamos... No está mal, ya son... Seguimos más o menos los ciclos de soporte de los fabricantes. ¿no? Sí, correcto. De todas formas, eh, bueno, pues eh, siempre es conveniente, como sabes, ir a revisar la documentación porque como, como cambiamos tan poquito las cosas, ¿verdad? <risa> La nube es lo que tiene, la rapidez y la agilidad Efectivamente Entonces, bueno, pues aquí elegimos el sistema operativo Según elijamos, pues nos va a dar Ahora vamos a ver que nos va a dar los comandos que tenemos que ejecutar eh, Dependiendo del sistema operativo ¿vale? En este caso, como es una máquina que está ejecutando Un sistema operativo Ubuntu Pues vamos a elegir eh, Linux Lo siguiente que podríamos hacer aquí es Oye, yo tengo mi máquina En un data center o en otro cloud Que tiene que ir a través de un proxy Para tener salida a esas URLs Que... que Está pidiendo azurear para poder hacer el onboarding de la máquina. Vale, pues lo podríamos especificar aquí de manera que cuando ahora nos autogenere los comandos que tenemos que ejecutar, pues ya nos aparezca también con el, el proxy añadido. Vale, entonces, bueno, le damos a siguiente y lo siguiente que nos despliega es eh, las etiquetas que, que tenemos que que tenemos o que podemos rellenar. No, esto como sabéis, pues es totalmente opcional. Bueno, aquí vamos a poner, por ejemplo, eh, cubre ciudad, madrid. Vale, vamos a poner la ciudad y la. sí, que esas al final sirven para, para clasificar los recursos, igual que los otros recursos de Azure que tienen etiquetado Claro, efectivamente, y va a permitir que diferentes departamentos a lo mejor pues tengan que, puedan filtrar, pues dependiendo de, de, de una por etiquetas diferentes, ¿no? Según lo que lo que necesiten. ¿vale? Y además podemos utilizar también pues eh, añadir etiquetas personalizadas. Bueno, llegados a este paso, realmente ya estamos al final de, de, del proceso para hacer el onboarding. Ya nos faltaría hacer el, el onboarding propiamente dicho, entonces le damos a Next. Y si os fijáis, aquí lo que nos dice el portal de Azure ya es, oye, estos son los pasos que tienes que dar. Si nos fijamos bien, pues uno es descargarse este paquete, este script. Este script eh, contiene un instalable... ¿vale? Y al final luego utilizar este comando para conectar un, eh, la máquina virtual con el portal de, de Azure ¿eh? Entonces podríamos descargarlo desde aquí y ya pasarlo a, a todas nuestras máquinas y, y empezar a hacer el onboarding En este caso lo que vamos a hacer es conectarnos a una de las máquinas Y ya lo tenemos descargado para no perder tiempo en, en toda esta parte Y lo que vamos a hacer es lanzar simplemente la conexión ¿vale? Vamos a irnos primero a ver el grupo de recursos que hemos creado que lo tenemos. Tu, tu, tu, tu, tu, eh, aquí vale es este, .NETCOM 2020, vale, y fijaros una cosa, aquí tenemos dado de alta diferentes eh, recursos de diferentes tipos, ¿no? Fijaros, Azure Arc Data Controller, que luego contaremos lo que es, eh, un, un clúster de Kubernetes Azure ARC. Eh, un Workspace de log Analytics Pero no hay ninguna máquina virtual ¿Vale? Fijaros que en principio aquí Pues no tenemos, no tenemos ningún tipo Ningún servicio de tipo VM Entonces, bueno, lo que vamos a hacer ahora Es vamos a conectarnos a la máquina Y vamos a decirle, oye, haz el onboarding en Azure ¿Vale? Para ello, bueno eh, Si os fijáis Tenemos aquí bueno, Vamos a conectarnos Copiamos la IP Me desconecto y conecto Vale La parte más difícil de toda demo es meter la contraseña sin equivocarse eh, Efectivamente, todavía no me están viendo la power, Veremos a ver ahora, José Ángel Venga, allá voy, ¿eh? Venga, tú puedes pues, a la primera Bueno, pues ya estamos metidos en la máquina virtual, ¿vale? Y fijaros, lo que voy a hacer es, como ya he estado jugando antes con ella y la he estado dando de alta y, y volviéndola a quitar pues lo que vamos a hacer es ejecutar el comando para darla de alta ¿vale? que simplemente copiamos, pegamos que es el comando que nos daba el portal, no, no tiene... o sea más misterio ¿vale? es coger el comando que nos decía el portal de Azure y pegarlo bueno, pues a ver, vamos a ver que está todo bien, comprobamos lo tenemos que hacer con permisos... Eh, con un usuario con, con permisos privilegiados Ahí conectamos le decimos en qué grupo de recursos le pasamos nuestro tenant ID la, la location eh, subscription ID, que todo esto ya nos lo daba el portal de Azure cuando le hemos ido rellenando eh, a través del proceso y los tags, vale pues le damos y fijaros, aquí si tuviéramos el service principal como decíamos para hacer un, un onboarding eh, masivo de máquinas, pues esto no nos lo pediría como lo estamos haciendo a manubrio, pues nos pide que hagamos el login en el portal para validar, darle acceso a la máquina para poder hacer su automóvil. Al final, si, si habéis utilizado las herramientas de CLI de Azure, probablemente este proceso suene os suene bastante. Un poquito, ¿verdad? <risa> de validar ahí con el device code y, y listo. Vale. Pues este, como era copiar y pegar, tenía poco margen de error de, de escribirlo mal. O sea, a ver. Oye, a veces te equivocas, porque copias un espacio de más sin darte cuenta y sí. son de los que nunca sabes por qué fallan. Ahora estamos con el Multifactor Authentication, a ver si... A ver... Vale. Confirmo que realmente soy yo. Y fijaros, ya me dice Azure Connected Machine, alguien Vale, nos dice que todo ok, ¿no? Nos volvemos a la máquina, ¿vale? Y ahora... Eh... En unos segunditos, pues nos debería decir oye, que ya he hecho el onboarding ya estoy en Azure, ya me puedes ver en Azure y ya puedes empezar a hacer cosas conmigo vale, fijaros nos da el ok, vale y vamos a irnos al portal de Azure a ver si ya aparece nuestra máquina vale Disculpa, estamos aquí bueno vamos a hacer un refresh vale. como siempre nuestra nuestra Wii, pues Va más lenta que nuestras APIs, ¿no? Es el, el refresco de, de la API ¿no? Ahí ya lo tenemos Ya está, ya aparece nuestra interfaz gráfica vale. Y fijaros, aquí aparece Bien Room Google, que es el nombre que le hemos puesto ¿Y cómo la identificamos con respecto a otras máquinas virtuales? Bueno, pues porque aquí vemos que el tipo de recurso es diferente Server, Azure Arc ¿vale? Y a partir de aquí es donde realmente empieza la, la magia Que nos contaba José Ángel antes si yo ahora pincho en, en el recurso como tal, fijaros que ya se me abren todas las posibilidades que tengo de gestionar esta máquina desde, desde el propio portal de Azure. vale pues Puedo hacer aplicarle eh, update management para gestionar un parque entero, que pues ver qué versiones tienen, decidir cuándo las actualizo, etcétera Puedo ingestar sus logs para tenerlo monitorizado, puedo también sacar insight y esto es muy importante porque puedo además ver... Eh, crearme eh, el, el mapa de dependencias y ver que, pues, qué puertos tiene abiertos desde qué máquinas se le conectan, etcétera para poder trabajar luego en las migraciones puedo añadirle policies que esto era una otra de las cosas que nos comentaba antes José Ángel que es súper importante al final el poder decir eh, cuando una máquina esté en Azure eh, a través de, de Azurear por ejemplo pues comprueba que la versión del sistema operativo es esta y con este nivel de parcheado y si no, me la vas a marcar como no compliance de esta forma voy a poder ver de un vistazo muy rápido cómo está eh, a nivel de compliance y siguiendo eh, las políticas regulatorias de mi, de mi organización, eh, cómo está mi parque de, de, de infraestructura. De un vistazo muy rápido voy a poder hacer reporting y voy a poder además aplicar tareas de remediación, que esto es súper importante. Es decir, si sí, que no es solo ingestar los datos, sino que también puedes interactuar con, con estas máquinas. Claro, eso es parte de, de, de la gracia que también tiene Azurear, ¿no, José Ángel? Y, y lo comentabas tú muy bien antes. O sea, ya no es solo que podamos ver y, y auditar cómo está nuestro parque de infraestructura, sino que además podemos decirle, oye, y si algo no está como yo quiero, eh, creamos esta tarea de remediación para que automáticamente todo lo que no está en estado con playas lo intente poner en estado, de, en estado con playas. Con lo cual, fijaros que al final esto, pues también nos facilita mucho el asegurar que nuestra infraestructura cumple unos determinados estándares y además, eh, pues intentar automatizar tareas que, que consumen bastante tiempo ¿no? en, en la operación. Vale, y lo mismo con la parte de security, podríamos añadirle al security center y, y tener pues eh, la, segura, la postura de seguridad o recomendaciones, etcétera. Vale, y otra de las cosas muy interesantes es que. El, produ el producto ha sido GA, pues hace. Eh, hace un par de semanas, ¿vale? Entonces. En el Ignite, ¿no? Sí, es ju justo correcto, José Ángel, en el Ignite. Entonces, hace muy poquito. Realmente es, es un producto muy joven, ¿vale? Pero fijaros que ya tenemos también extensiones. Desde las cuales, desde el propio portal de Azure, ya se las puedo eh, pasar a, a. a la máquina, que recordemos, está ejecutándose en otro Cloud Provider, ni siquiera está en Azure, ¿vale? Entonces. Fijaros que aquí ya pues, le puedo instalar desde aquí la extensión de custom script, que me permitiría ejecutar cualquier script que, que yo necesite, pueda eh, añadirle a un workspace de los Analytics, etc. Y además, como ya es un recurso propiamente dicho en Azure, puedo empezar a aplicar políticas de, de revac y decir, ¿quién tiene permisos? pues Por ejemplo, para poder desplegar extensiones, ¿quién no tiene permisos? Eh, ¿Quién tiene permisos para auditar esa máquina? ¿Quién no? etcétera O sea, fijaros... Pues toda esa parte de, de gobernanza que nos comentaba José Ángel Cómo se simplifica desde un punto único desde, desde el portal de Azure ¿Vale? Entonces. Al final es la experiencia de ARM Extendida a, a cualquier tipo de, de alojamiento Que ya no sea simplemente Azure Sino que sea cualquier sitio que ejecuta cargas virtuales Pues el que puedas tener esa experiencia extendida Claro, y lo bueno es que si incluso utilizas eh, eh, procesos eh, eh, Automatizados de Dentro de tus pipelines, etcétera que, que realmente se conectan a recursos de Azure Y pues instalen una extensión O creen las policies, etcétera Tú lo puedes tratar de la misma forma Con lo cual ya, digamos que también avanzas en ese aspecto Y ya puedes empezar a tratar como código Servidores que, que antes pues no, no podrías no Con lo cual es algo también Bastante, bastante chulo Vale, pues Y sí. esto es más o menos lo que podemos ver Para gente que está más en el mundo de infraestructura Pero en la parte de desarrollo Vale, pues para la parte de desarrollo lo que vamos a hacer es vamos a ver eh, cómo, cómo podemos trabajar, eh, como sabes, pues el, el mundo de aplicaciones Cloud Native eh, pues está sufriendo o está creciendo de, de forma cuasi exponencial y, y al final, pues de una manera u otra, yo creo que todas las compañías y todos los equipos de desarrollo están trabajando con, con Kubernetes como, como un orquestador de esas cargas Cloud Native que al final acaban poniendo sus microservicios en, en contenedores, ¿no? Entonces, lo que vamos a poder hacer y la siguiente demo lo que vamos a hacer, Ángel, es justo el segundo escenario que tú nos enseñabas antes, que era el de, oye, ¿cómo puedo eh, hacer que de una forma centralizada eh, pues gestionar o desplegar aplicaciones y gestionar incluso clúster de Kubernetes que puedan estar ejecutándose en, en otros proveedores de, de cloud, en mi infraestructura en on-prem, eh, que, que, que a lo mejor pueden ser plataformas de diferentes fabricantes, ¿no? Y aquí vamos a ver que un caso muy chulo, por ejemplo, es que podemos gestionar, eh, pues, clúster de, de OpenShift, clúster de, de GKE, EKS, de Rancher, bueno, pues cualquiera que realmente eh, ejecute una, un clúster de Kubernetes eh, que, que sea eh, o que siga el, el proyecto OpenSource de Kubernetes, ¿no? Que, que, que cumpla con los APIs y que cumpla con, pues, con toda la... la eh, la, la parte de, del proyecto de, de open source. Entonces, si queréis, vamos a probar cómo, para enseñarlo, vamos a ver cómo, cómo lo haríamos. Y en este caso, bueno, pues eh, desde el portal de Azure es también algo bastante sencillo, ¿vale? Si os fijáis, yo aquí ya tengo dado de alta 1, de alta ¿vale? Cuando estuvimos José Ángel y, y yo preparando la demo, pues al final lo que hicimos fue crear unos clústeres de, de AKS en el portal de, de Azure. Y lo que hacemos ahora es. Eh, Vamos a hacer o vamos a simular que uno de esos clústeres de AKS estuviera corriendo, por ejemplo, en nuestro on-prem y le vamos a añadir eh, en Azure Arc. ¿vale? Si os fijáis, la única diferencia que vemos aquí es, el como antes eh, con las máquinas virtuales que veíamos que ponía eh, server-Azure Arc, pues aquí lo que vemos es que pone Kubernetes eh, Azure Arc. ¿Vale? Si le damos aquí a la parte de ADD, si os fijáis tenemos la de añadir un Kubernetes Cluster, que esto lo que nos va a hacer es crearnos un cluster de AKS o registrar un clúster de Kubernetes, ¿vale? y sería exactamente lo mismo o el mismo proceso muy similar que hemos hecho con la máquina virtual tenemos un asistente en el portal en el que nos va a ir guiando le decimos, vale, vamos al siguiente le metemos los datos del clúster eh, nos dice lo que tenemos que ejecutar etcétera, ¿vale? entonces para ganar un poquito de tiempo lo que vamos a hacer es conectarnos a uno de los clústeres que nosotros ya tenemos, ya tenemos creado y lo vamos a dar de alta ¿vale? si os fijáis los clústeres de Kubernetes los vamos a tener todos agrupados dentro del propio servicio de Kubernetes Service ¿Vale? Dentro de Azure, con lo cual para Azure los vamos a ver todos de, bajo el paraguas de, de, de clúster de Kubernetes ¿vale? Y ahora una vez que tenemos de alta este vamos a poder ver también qué servicio nos, nos habilita el darlo de alta en, en Azure Arc ¿Vale? Entonces bueno, vamos a conectarnos Mientras te conectas entonces sí. lo que estás diciendo es que lo que podemos conseguir es que si tenemos cosas en Google, en GKS, en, en AWS con... ¡Ay! Se me ha olvidado. EKG... EKS. No, ¿Cómo es? ¿En Amazon EKS. EKS, es que con tantas siglas, la verdad es que nos complicamos. <risa> o con temas de Rancher, OpenShift, etcétera, etcétera. Al final, con esto podrías el simplificar ¿no? esa gestión distribuida Igual que antes, que te da igual dónde está el clúster o quién es el plano que, o el fabricante que lo está manteniendo, pero tú puedes aplicar ese, esa misma configuración o políticas. Correcto, y es una forma de asegurarte de que todos tus clústeres cumplan con tus requerimientos corporativos. Por ejemplo, José Ángel, sí, y además luego vamos a ver una cosa muy chula que es conectarlo a un repo git para, para empezar a trabajar con él eh, utilizando prácticas de GitOps que realmente pues lo que hace es eh, nos habilita una nueva forma de trabajar en la que reducimos muchísimo eh, la intervención humana eh, directa en, en la gestión de clúster y en el despliegue de aplicaciones. Vale, entonces bueno de, eh, tenemos aquí estos dos clústeres, vale, uno ya lo tenemos conectado, vamos a utilizar este, este segundo clúster el de donde 2 que no le tenemos conectado a Azure y cómo lo daríamos de alta. Bueno pues al final darlo de alta es algo tan sencillo como Vamos aquí Voy a buscar en el histórico Que va a ser más rápido Vale Tú eres de los que buscas hasta el comando simple, un ls Si sí, sí. guardara un histórico de hace muchos años me volvería loco Ahí buscando comando Yo sé que escribí este comando Efectivamente, no recuerdo el día pero... Vale, fijaros, al final lo que hacemos es Y cuando seguimos las instrucciones que nos da el, el portal de Azure Lo que hacemos es instalar una extensión para, para el AZCLI ¿vale? Esta extensión se llama Connected eh, K8S Y es algo tan sencillo como asegurarnos Esto sí es importante, asegurarnos de que nuestra eh, de que actualmente Nuestro contexto del comando qctl Está apuntando al clúster que queremos hacer onboarding Porque esta... Importante, importante Claro, importante. esta extensión lo que hace es Configurar en Azure al clúster al que estamos apuntando en este momento, ¿vale? Con, pues yo recomiendo eso, ¿eh? como hemos ejecutado nosotros aquí, ver los contextos y ver a cuál estamos eh, eh, apuntando. Y nada, pues simplemente utilizamos a Z, con s le decimos la operación que queremos hacer, que en este caso es connect. el nombre y fijaros aquí el nombre que le queremos dar al clúster dentro de, de, de Azure y en qué Resource Group vamos a hacer el onboarding de este clúster vale Y es algo tan sencillo como ejecutar esto ¿vale? Y a partir de aquí, él va a empezar lo que va a hacer Bueno, en este caso nos ha dado un error por A ver, vale, tengo que borrar un config mac Que no he borrado antes cuando he estado haciendo las... La las, pruebas, ¿no? las pruebas, dando un momento Al final, mientras lo, lo vas cambiando, cuando hemos hecho antes la configuración de los servidores, lo que estamos haciendo es desplegar ese agente. Ese agente, al final, eh, visto lo que habéis visto en el portal, de que puedes instalar extensiones como la custom script, que puedes desplegar ese Security Center, la verdad es que os sonará familiar. ¿Por qué? Porque al final la filosofía es muy parecida a lo que hace el Windows Agent dentro de, de Azure. Bueno, el Windows Agent no, perdón, el Azure Agent, que ya... Ah, ya ha pasado bastante de, del cambio de nombre. Entonces, ese agente es el que es capaz de hacer esa información hacia, hacia Azure, de extraer las métricas, extraer el estado de compliance, pero también el de forzar esta serie de políticas. En este caso con Kubernetes, pues el enfoque es similar. No se está instalando un agente como tal, eh, como un proceso dentro de ese clúster, sino que se aprovisiona, como una serie de recursos, que en este caso son, son contenedores. Y ahí, si quieres, probablemente sepas tú mejor el, lo detalle, ¿no? Se generaba un namespace y se generaba ahí, Correcto, correcto. Eh. Sí, sí, sí, es así, José Ángel. Se nota quién es el experto aquí de Kubernetes, yo no. Sí, eh, correcto, José Ángel. Eh, efectivamente, cuando ahora intentemos a, eh, dar de alta el clúster, lo que vamos a hacer, lo que vamos a ver es justo como comentabas, nos va a crear automáticamente un MSpace y dentro va a meter una serie de pods que son los que se van a encargar de cada una de las tareas, eh, para conectar este clúster a. a, a Azurear. ¿Vale? Pues uno va a recoger las métricas, otro va a ser el que se encargue de hacer de proxy. Con la conexión, etcétera. Entonces, bueno, vamos a ver si ya hemos conseguido arreglar esto. Y vamos a darlo de alta. Vale, volvemos atrás. Venga, con este lo que decíamos, ¿no? Este comandito. Y vamos a ver si ahora se deja. Bueno, nos dice que esta operación puede tomar un, un tiempo. Vale, sí. Claro, efectivamente, al final Lleva un tiempo hasta que despliega Pues todo, todo, hace todo el deployment de, de Dentro del namespace Entonces vamos a ver si podemos Verlo en directo A ver Me voy a conectar. Hay veces que es más rápido él eh, que Que yo, pero bueno Vamos a Claro, efectivamente, si no pues a malas <risa> Vale, a ver si ten <risa> Vamos a conectarnos A mi máquina virtual En otra sesión Dame un segundito, nos vamos aquí y cogemos la IP. Vale. Venga, A ver si me, si me da tiempo A conectarme antes de que el termine vale así si nos da login él sigue ejecutando sus tareas, vale, venga ya estamos aquí, a ver, vamos a confirmar que estamos en el en el cluster correcto Configure context vale Correcto, sí, súper importante Porque al final, si no, efectivamente Lo damos de alta pensando que es un clúster Y luego resulta que es otro Vale, el namespace ya está creado Entonces, sí Vamos a ver los pods que hay Vale, fijaros Sí, sí, <ríe> al final, como todos sabemos, es verdad que el mundo de Kubernetes es complicadete en ocasiones y el poderlo tener esa gestión centralizada pues ayuda muchísimo. Bueno, fijaros, aquí ya está todo desplegado, con lo cual eh, probablemente, efectivamente, aquí ya nos ha devuelto el prom, ¿vale? ¿Y qué nos dice? Bueno, nos da información de cómo lo ha aterrizado, nos dice pues, información que, que nos puede interesar para luego trabajar más tarde con él. Vale, de en este momento, si ahora nos vamos ya a nuestro portal Lo podríamos ver desde aquí ¿Vale? Fijaros, si me voy al servicio de Kubernetes Service Aquí ya lo vemos Tenemos aquí nuestro clúster .NET 2 ¿vale? Que le acabamos de dar de alta Bueno, aquí ya nos dice la versión y cierta información Vale Ah, perdón, este es el de, este es el de AKS Es justo este demo cluster Y lo vemos pues por el tipo Kubernetes Azure Perfecto, pues si ahora pinchamos en él es, vuelve a aparecer o volvemos a o es donde las cosas, la magia vuelve a hacer su, su trabajo, ¿no? Como veíamos en el, de los, en el de los servidores. Bueno, aquí ya empezamos a, a ver cierta información. En este caso, eh, José Ángel y yo hemos desplegado un cluster de AKS muy sencillito con un nodo, ¿vale? Porque en nuestra suscripción ya no teníamos más cuota, entonces, bueno, eh, era todo lo que podíamos desplegar ya hoy. ¿vale? Eh, la versión del agente eh, que ha desplegado eh, del pod, que ha desplegado para conectarse con Azure Arc, la versión de Kubernetes que tiene este clúster, ¿vale? el, el, el propio agente pues ya ha visto qué versión tiene y nos la pone aquí, y a partir de aquí podemos empezar a trabajar con este clúster de la misma forma que haríamos con un clúster de, de AKS, ¿vale? pues podemos eh, obtener insights, eh, podemos eh, tener toda la parte de login eh, centralizada en Azure podemos aplicarle policies y esto volvemos al escenario que nos comentaba José Ángel de, de poder tener esa, esa gobernanza eh, desde un único punto. En los clústeres de Kubernetes y, y más cuando vamos a desarrollar aplicaciones y, y, y, y al final cuando desarrollamos el microservicio much, muchísimas veces ocurre que eh, hay veces que en algunas aplicaciones pues cada microservicio es un propio equipo. Entonces tenemos muchísimos equipos desplegando en un mismo clúster, haciendo operaciones, etcétera. El poder aplicar políticas que nos aseguren, por ejemplo, que no deje que nuestro clúster de Kubernetes, que acabamos de dar de alta en Azure, despliegue o haga pool de imágenes de un Container Registry que yo no lo he autorizado expresamente, pues es súper útil, porque me voy a asegurar de que no hay imágenes corriendo en mi clúster que no vengan de un sitio confiable. Voy a poder hacer eh, aplicar policies del tipo de, oye... Si alguien viene o, o hay una operación de, de hacer un deployment de unos pods, por ejemplo, y ese, ese fichero declarativo del de, de deployment no incluye eh, pues, por ejemplo, información de cuántas CPUs o necesito, cuánta memoria o qué recursos, pues le voy a decir que el admission controller no permita que se haga el despliegue, ¿vale? Entonces, fijaros que al final es algo, es algo súper útil, ¿no? Pero vamos a ir un paso más allá. Y lo que vamos a hacer es, vamos a empezar a trabajar con nuestros clústeres de Kubernetes de una forma totalmente programática y a través de un repositorio Git. Eh, estamos muy acostumbrados a trabajar para el desarrollo de aplicaciones eh, con los repositorios Git, ¿no? Y tenemos un, un, un repositorio de, de código fuente donde vamos viendo los cambios, tenemos trazabilidad, sabemos quién ha hecho qué, podemos revertirlos, etc. Entonces, <coughs> perdón, es muy fácil. ¿El ¿Eh, qué, José Ángel? Efectivamente. La filosofía de DevOps. De, Correcto, la filosofía de DevOps, como nos dice José Ángel. La filosofía de Vox pues vamos Podemos aplicar de, esta misma de, de filosofía, pero también a la parte más o, o, operativa de, de un clúster. Es decir, hasta ahora pues había mucha parte operacional de gestión de clúster que hacíamos de pues directamente como administradores de, de los clústeres, ¿no? o incluso los ingenieros, los SREs, que, que, que lo llamamos ahora. Y. Vamos a, a pasar esa, esa operación a un, a un repositorio de código fuente. De forma que lo que vamos a hacer es que nuestro cluster de Kubernetes va a estar ejecutando un operador que lo que va a hacer es leer de ese repositorio git y cuando él detecte que hay un cambio en ese repositorio, en una, en una rama que nosotros le especifiquemos, va a decir, ostras, aquí alguien ha hecho un commit, esto ha cambiado, tengo que reaplicar mi, mi configuración. Y de esa forma vamos a asegurarnos de, primero... Tenemos trazabilidad de todos los cambios que se han hecho y de todas las configuraciones que están en nuestro clúster. Y además eh, podemos hacer que todos nuestros... O, no todos, sino que podemos compartir configuraciones para eh, clúster que tengan que tener la misma configuración pues por diferentes razones ¿no? que nos puede interesar. Entonces fijaros que esto también... Pues hoy lo que hemos preparado es un ejemplo muy sencillito, ¿vale? Hemos preparado un repositorio con el nombre de esta magnífica conferencia, ¿vale? En el que. <risa> que luego nuestros organizadores se ponen muy contentos cuando les damos las gracias. Bueno, pues lo que hemos creado es un ejemplo muy sencillo. O sea, que al final lo que hemos creado es. Oye, vamos a crear dos namespace. De una forma muy sencilla, ¿vale? Fijaros que los hemos metido aquí en un repo Hemos creado aquí los YAML de eh, Para crearlos eh, De forma programática Y pues, lo que vamos a hacer es Añadir una configuración ¿Vale? A nuestro clúster ¿Vale? Nos, voy, como soy un poco vaguete, vamos a mirarlo directamente aquí Cada, eh, Esto es config Vale Esto es con él, dicho que esto es config. una de las cosas buenas sí. es que si queréis implementar este tipo de trabajo de GitOps eh, lo que Azure Arc te, fav te favorece es que todas las piezas necesarias que tienes que desplegar por detrás ya vienen preconfiguradas con Azure Arc cuando tú haces el aprovisionamiento que ha hecho Jorge antes ese agente o ese conjunto de agentes justo te preparan para, para trabajar con, con esta filosofía y que no te tengas que preocupar tú también de montar las piezas necesarias para hacer el traqueo de los cambios, el despliegue, etcétera, etcétera. Correcto. Como dice José Ángel, al final es facilitaros, la, facilitaros vuestra labor eh, de, del día a día no y que lo podéis hacer de la forma más sencilla. Fijaros que aquí en este caso, para añadir una configuración, eh, lo que vamos a utilizar es otra extensión de la z 12 vale en este caso es K8S Configuration. Vale, el comando tampoco vamos a entrar parámetro por parámetro, pero básicamente es lo típico, darle un nombre, decirle eh, la URL de nuestro repositorio que queremos que aplique y, y decirle el scope, ¿vale? Esto sí es importante. Saber si el scope, dependiendo de lo que le estemos dando eh, como repositorio, pues el scope será scope a nivel de clúster, o podemos hacer que sea scope a nivel de un namespace específico. Es decir, que lo que lea de ese repositorio lo aplica un determinado namespace. Que pues nada. Vamos aquí. Vale, y si miramos los namespaces, bueno, pues. Bueno, pues fijaros que ya no lo ha creado, ¿vale? Esta vez ha sido súper rápido. El, eh, Más rápido, sí. sí, es que no me da Más tiempo, rápido. no me da tiempo. <risa> vale, pues nos ha creado ya aquí los dos namespaces con los dos equipos que teníamos en, en, el, en el ejemplo. Vale. Y de la parte de Kubernetes, ahora vamos a saltar a la otra parte que nos comentaba José Ángel al principio Que es la de habilitar nuestros servicios de datos Vale, Y esta parte es súper chula porque, como nos comentaba José Ángel Y sobre todo vamos a hablar de los servicios de datos Pero pensad que en el roadmap tenemos muchísimas más cosas viniendo de otros servicios pas Que os va, vais a poder desplegar en, cualquiera, en cualquier infraestructura eh, que tengáis es decir, en, cual, perdón, en cualquier clase de Kubernetes, de, en cualquier infraestructura que tengáis. ¿vale? Vamos a decirlo, a decirlo bien. Con lo cual, el, la experiencia de usuario que tenéis cuando utilizáis un servicio PAS dentro de Azure, la vais a poder tener en vuestra infraestructura. Eh, y esto la verdad es que pues, nos abre un abanico súper amplio de nuevos casos de uso, donde nos olvidamos completamente de tener que estar gestionando eh, nuestras bases de datos, nuestros servicios de... De, de bus eh, No sé, de eventos Lo, lo, que, lo que se os ocurra que, que estéis utilizando a día de hoy en Azure Pues poquito a poco irá llegando también a Azure Arc Vale, entonces En este caso lo que vamos a hacer De una forma muy sencilla Es ver cómo daríamos de alta eh, Un controlador, vale En el caso de eh, Perdón, un controlador, sí Un data controller Como estamos hablando de los Dos primeros servicios que están en preview Que sería eh, El de SQL Managed Instance Y el de PostgreSQL, pues la versión de Hyperscale, ¿vale? que nos permite eh, eh, tener pues, particionado de, un particionado horizontal entre diferentes servidores Entonces, bueno, eh, básicamente, dentro, una vez que estamos, eh, vuelvo, a, volvemos a decir, muy importante, eh, estar apuntando al clúster correcto Lo que haríamos sería eh, desplegar ese data controller ¿no? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues para esto vamos a utilizar una utilidad que se llama AZ Data. ¿vale? Nos bajamos la última versión eh, de la data Y la data ya tiene eh, la parte de subcomandos para trabajar con Azure Arc ¿vale? Entonces, a partir de aquí, pues bueno, data ARC ¿vale? En algún momento me dirá que he puesto algo más Vale, perfecto Y aquí ya me da, me dice, bueno, me faltan opciones Bueno, si pues le damos a la ayuda, pues aquí ya vamos a empezar a ver eh, toda la, la, la información de subcomandos que podemos utilizar ¿Vale? Pues cómo dar de alta un data controller, etc. Eh, lo importante aquí es que eh, de la misma forma que, eh, que veíamos cuando desplegábamos un cluster Lo hacía de... Perdón, cuando desplegábamos un cluster, no, cuando hacíamos el onboarding de un cluster en Azure Veíamos que desplegaba toda, todos los pods necesarios de forma automática Esto va a ser exactamente igual Aquí nos va a desplegar el, automáticamente el data controller de forma totalmente automática y a partir de ahí ya vamos a poder empezar a trabajar con los servicios de base de datos, ¿vale? Esta parte sí que tarda un poquito más porque como, como eh, es obvio, ¿no? Eh, eh, al final los servicios de datos eh, requieren muchísimos, eh, mu bueno, muchísimos, sí, muchos más pods y, mucho, y un, eh, muchos más servicios dentro de un clúster de Kubernetes para poder mantener eh, la calidad del servicio, ¿vale? Con lo cual hay muchísima monitorización, eh, muchísima recogida de métricas etcétera. Redundancia también. Redundancia, correcto, José Ángel, que no se nos olvide, claro, redundancia, con lo cual, pues este sí que a lo mejor tarda 5 o 10 minutos y, y no podemos hacerlo porque nos vamos de, de tiempo, ¿vale? Pero sí que... Sí, nos, nos queda ya 5 minutos para acabar. Vale, pues lo que sí que queremos es enseñaros cómo lo veríamos en el, en el portal de Azure, ¿vale? Exactamente igual que hemos hecho con la parte de servidores y la parte de Kubernetes, nos vamos a Azurear. Data Controller, ¿vale? Aquí podríamos ver Nuestro Data Controller, ¿vale? Lo podemos ver Desde aquí, y lo podríamos ver De alta también en el Data Studio, ¿vale? Si utilizamos El Data Studio, lo podemos dar de alta aquí Como un Data Controller ¿Vale? el to Controller Aquí, Azure Arc Controller, ¿vale? La última versión, os tenéis que descargar La última versión para poder darlo de alta desde aquí Y ya podríais empezar a crear vuestra base de datos de, Desde aquí, y recordad que en un mismo Data Controller podemos crear Bases de datos de SQL Managed o las de Postgre y Perscape. Y aquí, pues bueno, nosotros ya tenemos dado de alta una con la que podemos trabajar. Esta en concreto está dentro del clúster de Kubernetes que habéis visto antes y ya podíamos empezar a trabajar con ella. vale Como nos estamos yendo un poco de tiempo, si queréis, volvemos a la presentación y dejo que mi compañero José Ángel os cuente dónde nuestros clientes ya están trabajando con eh, eh, pues estas soluciones, ¿no? algunos casos de, de uso. Así que, José Ángel, todo sí, aunque... tuyo, que si no me enrollo mucho. Aunque Azure Arc en disponibilidad general, como comentaba Jorge, ha salido ahora en, en Ignite, la parte de servidores, y en Preview eh, pues están evaluando toda la parte de, de datos. Sí que es cierto que allá hay unos cuantos clientes que, que están trabajando con esta tecnología, sobre todo aquellos que están más avanzados para ver pues, cómo en este mundo multicloud, multiplataforma, multitecnología cómo pueden pues, evitar todos esos problemas que comentábamos al, al inicio de la presentación. Ahí veis grandes partners nuestros como puede ser Abanade, Enterprise Young, KPMG y también vosotros pues, otros proveedores como Fujitsu, Red Hat, incluso uno de los que me toma más curioso que si tenéis tiempo podéis buscar por internet todo lo que está haciendo Siemens en su área de innovación para, para medicina, para dispositivos electrónicos. Chulo. Eh, y para acabar, no sé si, Jorge, hay algo de roadmap que ya lo he mencionado antes que podríamos compartir, de algunas cosas que se están trabajando, que no hemos comentado hoy, que, que vengan a futuro. Sí, pues por ejemplo... En el momento es todo secreto. Claro, tenemos ya muy, muy, muy, muy, muy cerca, ya, están, ya estamos empezando con, la, con algunas previews de Azure Functions, de Application Service, eh, bueno, pues tenemos muchísimas cosas ahí en el backlog que van a llegar dentro de, de muy poquito. Uh -huh. Vamos, que necesitaremos repetir esta sesión para poder expandir esa... En la siguiente, en la siguiente momentos, no es. Pues, dicho esto, ya eh, pasamos ya al final. Como os comentábamos, eh, aquellos que habéis estado haciendo preguntas a lo largo de la sesión, pues ya hemos estado... Eh, respondiendo pero si tenéis cualquier duda a posteriori pues tenéis nuestros datos de contacto no dudéis en, en poneros en contacto con nosotros que estaremos encantados de, de compartir pues eh, cualquier información y cualquier detalle al respecto de, de Azure Arc y de todo lo que viene en, en el futuro. Así que nada más, dicho esto Jorge, agradecer de nuevo, como has hecho tú al inicio, a nuestros patrocinadores, bueno, al equipo de Playing Concept por organizarlo y al resto de, de partners que sin ellos pues este tipo de eventos eh, no se pueden realizar. Y también a vosotros por estar aquí con, con, con nosotros acompañándonos en estos últimos 50 minutos y disfrutando de la sesión, al menos espero como lo hemos disfrutado nosotros creándola para vosotros. Así que nada, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos y muchas gracias, José Ángel, por, por acompañarnos también. <ríe> Hasta luego.